¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. En esta ocasión le vamos a presentar eh, una alarma vecinal. Esta alarma, ya en unos videos anteriores, hemos demostrado cómo está compuesta y este se utiliza para poder instalarlo, eh, ya sea en privadas, casas habitacionales. En casas particulares, oficinas, en fin, o hasta empresas. Bien, esta alarma está compuesta de una sirena de 30 watts de potencia y de 120 decibeles. Está compuesta también, trae lo que son sus luz estroboscópica. También está conformada con una caja para intemperie. El interior de esta eh, caja pues cuenta con un receptor inalámbrico para poder controlar esta alarma por medio de un control remoto. Este control remoto su alcance es de 100 metros de distancia a línea de vista. Este control remoto eh, pues, está conformado con eh, dos botones. El receptor inalámbrico soporta hasta 20 controles inalámbricos en este modelo, que es eh, el modelo del receptor es Silver 20. Trae lo que es una fuente de alimentación o un convertidor que convierte la luz eléctrica de 120 a 16 volts y eh, a su vez se conecta a lo que es una tablilla de corriente para convertirlo a 12 volts a 2 amperas también esta tablilla eh, puede eh, recargar una batería de respaldo de 12 volts hasta 4 amperas esta alarma vecinal como ustedes la pueden observar es híbrido híbrido o qué significa híbrido significa que es de dos formas, puede ser activada por medio del control remoto o también puede ser activada por medio de una aplicación en el celular. Este esta aplicación se conecta con un dispositivo de Wi-Fi en el interior de esta caja. El dispositivo para que funcione correctamente tiene que estar eh, cerca de eh, el modem donde está emitiendo el Wi-Fi para que así el dispositivo tenga la señal permanentemente y eh, esté enlazado por medio de la aplicación eh, los usuarios que se pueden conectar con esta aplicación eh, es ilimitado eh, la ventaja de aquí de esta alarma pues tú donde quiera que andes puedes activar abrir la aplicación y puedes activar la alarma si en caso que suceda alguna emergencia estando conectado al Wi-Fi y tu dispositivo tenga internet, ya sea por medio de datos o por medio de Wi-Fi inalámbrico. Esto se puede colocar, como les comenté, afuera de un domicilio, afuera de una empresa, ya que por la potencia de la sirena, pues puede aturdir eh, las personas que estén dentro de la oficina, dentro de la casa, y pues bueno, el objetivo de esta alarma de pánico o alarma vecinal es para orientar a los a los rateros, a los delincuentes, a los secuestradores, etc. Se intentan, si sí, intentan abusar pues, de la confianza, ¿no? o querer entrar a un domicilio, querer robar, o llevarse alguna pieza de un carro, en fin. Y poder activarlo por medio de un control remoto, limitado a 100 metros. A línea de vista, en caso que la persona que esté dentro de su domicilio y la alarma lo tenga afuera de su casa, pues sí la puede activar, pero en este, en, pero en otro caso, si una de las personas está a una distancia de 70 metros y al interior de su casa, eh, pues no, no podrá activarlo ya que por la señal del control remoto, pues no le llegará efectivamente a, a la antena o a la alarma entonces por lo tanto se recomienda utilizar la aplicación y así a la distancia que sea dentro del interior de su casa del domicilio abres la aplicación y eh, la activas ahorita vamos a demostrar vamos a demostrar cómo nosotros podemos activar el arma por medio de un control y por medio de la aplicación en este video solamente vamos a ver cómo eh, se puede activar esta alarma más adelante vamos a hacer un nuevo video para que ustedes vean los dispositivos que comprende el receptor inalámbrico y el dispositivo Wi-Fi que conecta con nuestra aplicación eh, vamos a hacer la demostración en este momento voy a, a activar la alarma por medio de este control y vamos a observar que nuestra alarma pues va a emitir una luz roja y pues lógico el sonido pues va a ser potente, espero que no les aturda de hecho vamos a cancelar un poquito el ruido para que ustedes eh, traten de, de ver y escuchar el sonido bien, voy a proceder a activarlo, espero que no les aturda y empezamos perfecto, ahí como pueden observar o pudieron observar pues se activó por medio de el control ahora vamos a proceder a activarlo por medio de la aplicación en el siguiente video vamos a explicarles cuál es la aplicación que estamos utilizando para que ustedes lo conozcan y bueno pues también puedan armar su alarma vecinal, su alarma de pánico vamos a proceder entonces a abrir la aplicación y bueno eh, yo en este caso voy a eh, apagar la luz de, de del estudio ahí está, perfecto, tenemos apagado lo que es eh, unas luces de del estudio eh, esa misma aplicación utilizo para encender los focos ahí está perfecto, ahora voy a proceder a encender la alarma por medio de la aplicación. Perfecto. Como pudieron observar. Eh, pues por medio de la aplicación. Eh, pudimos activar y desactivar la alarma de pánico. O de alarma de señal. Bien. Pues más por el momento me despido espero que eh, en el próximo video eh, estén atentos para que vean cómo está conformado esta alarma vecinal o esta alarma de pánico y qué es lo que se necesita para tener eh, una alarma híbrida para poder activarlo por medio del control remoto o por medio de una aplicación gracias y nos vemos hasta la próxima chao